Sergio Denis, compromiso neurológico de magnitud. El Sanatorio de los Arcos, en Palermo, publicó un desfavorable parte médico del cantante de 70 años. Su estado general es crítico, señaló y agregó que se le hizo una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave. El músico y cantante Sergio Denis se encuentra en estado crítico, de acuerdo al parte médico entregado este lunes mañana por la dirección médica del sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. La información sobre el estado del vocalista que fue trasladado el sábado último desde Tucumán, donde permanecía internado desde su accidente del 11 de marzo. Fue informada por su hijo Federico a través de su cuenta de Twitter. El parte detalló que el cantante, de 70 años, debido a un cuadro séptico, recibe también varios antibióticos de amplio espectro. El parte detalla que a Denis debió practicársele una cirugía de tórax para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y otra de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave.